Rápido tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo O esta noche Esta cosa dormirá contigo Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que chicos, en el vídeo de hoy vais a alucinar Os tengo algo preparado Que os va a dejar el culito Así ah, Pero antes de empezar con el vídeo Si no quieres perderte nada y estar a la última Quédate porque vas a tener un sorteo de pavos Además también te voy a hablar del canal secundario Y como no Vamos a hablar de Fortnite y la temporada número 2. Así que chicos, bienvenidos y empezamos con el vídeo. ¡Let's go! Así que chicos, si queréis conseguir una skin de la tienda totalmente gratis, solo vais a tener que hacer tres sencillos pasos. En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de la Neox Army Y es que chicos, no os vais a estar arrepintiendo de formar parte de esta familia En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y quiero que en este vídeo, como mínimo, lleguemos a los 10.000 likes Y ya por último, solo coméntame debajo en la sección de los comentarios ¿Cuál es tu motherfucking ID de Epic Games? Una vez hechos los tres pasos, ya estaréis participando Y os deseo Muchísima suerte a todos A ver chavales, perdonadme por estos pelos de mierda Pero quiero deciros una cosilla muy muy importante Y es que chavales, acabo de subir vídeo también en el canal secundario Justo cuando estás viendo este vídeo, cuando termine O justo ahora si te apetece más, puedes ir a verlo Lo tienes en la primera línea de la descripción Porque, sinceramente, le he quitado el móvil a mi hermano Y hemos averiguado quién es la persona oculta si quieres ir a verlo, lo tienes en la primera línea de la descripción. Chavales, recordad dejar un buen like en el vídeo si os mola, compartirlo y empezamos con esta vaina. Uh, Bienvenidos todos de nuevo al canal y es que hoy tenemos un vídeo realmente muy, muy esperado por todos. Y es que hemos conseguido recopilar las primeras pequeñas piezas de información... Acerca de la temporada número 2 del juego de Fortnite. Y es que entre todas esas noticias también quiero recordaros que dentro de la tienda de Fortnite ya ha aparecido un emote, un baile de Pokimane. Así que chicos, si queréis tener todavía más objetos y ítems de la serie de ídolos... Ha salido un nuevo baile en la tienda. Que lógicamente podéis comprarlo con el código Mister de Neox en la motherfucking tienda, bro. Y es que si usas ese código vas a tener suerte durante el resto de tu vida. Y es que además también este baile forma parte de la Icon Series y lógicamente de la colaboración de Fortnite por TikTok. Así que chicos, si vosotros todavía no habéis enviado vuestro TikTok, podéis hacerlo ahora mismo. Y es que además os voy a proponer algo interesante. Si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe al canal y todo el mundo que está viendo este vídeo deja un buen like y me sigue en TikTok, prometo y me comprometo a subir el baile de la Neox Army a TikTok por Fortnite. Imaginaros que ganamos, <risa> sería la leche. <risa> y es que probablemente la temporada número 2 se ha vuelto la cosa que todo el mundo está esperando ahora mismo para poder salvar al juego de Fortnite. Después de una larga espera y después de varias modificaciones, en la fecha final de la temporada número 1 del juego... Todo el mundo está a la espera de que la temporada número 2 llegue al juego. Así que chicos, parece ser que finalmente la temporada número 2... Va a estar empezando a partir de ahora en una cuenta atrás de 16-17 días Realmente es una muy buena noticia Y es que chicos parece ser que eso fue filtrado desde la cuenta oficial de IPEX Así que vamos a creerle y el capítulo 2 de la temporada número 1 ya está al 85% completo Es decir, cuando lo puso quedaban justo 17 días para que finalizara Por lo tanto, cada día es un día menos en esa cuenta atrás. Y es que para los más empanados, todo esto empezó con un agujero negro que literalmente se tragó todo lo anterior de Fortnite y dejó nada, literalmente, durante dos días de larga espera. Dos días que estuvimos esperando para saber cuál iba a ser el futuro del juego y es que al cabo de dos días exactamente llegó una novedad al juego, un nuevo mapa disponible para todos los jugadores. Nueva modalidad de juego y muchísimas noticias nuevas que llegaban al nuevo juego de Fortnite. Y es que parece ser que los chicos de Fortnite, para toda aquella gente que echaba mucho de menos la primera etapa del juego, metieron ubicaciones antiguas dentro del juego de Fortnite actual... Para poder recordar los viejos tiempos. Y es que parece ser que el nuevo mapa de Fortnite está ubicado en el mismo universo que el anterior juego de Fortnite. Pero literalmente so lo único que cambia es que es una versión diferente del mismo universo. Y es que a los personajes que se chupó el agujero negro, todo lo que absorbió lo convirtió en una versión diferente... Y parece ser que esos personajes que han llegado a esta nueva etapa del juego son los personajes de Alter Ego. Y parece ser que están ocultando algo con una de las nuevas ubicaciones que están en el mapa que ha obtenido la fuerza y la energía de Kevin el Cubo. Y esto, todo lo que os estoy contando es muy muy importante para saber por qué y para qué hemos venido a esta nueva ubicación del juego... ...para este capítulo 2 de Fortnite. Y es que como bien sabéis, toda la gente de Alter Ego están planeando un nuevo plan... ...para lógicamente destruir todo el universo de Fortnite... ...y algo todavía oculto se esconde... En este búnker secreto que por algo ha sido puesto aquí y todavía no se sabe nada de lo que esconde su interior. Y es que parece ser que dentro de justo este búnker secreto los agentes de Alter Ego están tratando de desarrollar un nuevo plan secreto. Tal y como ya sabéis, en cada temporada del juego estamos acostumbrados a ver un evento in-game en vivo que da... ...lógicamente por finalizada la temporada. Y esto fue una de las ideas más locas del juego de Fortnite... ...porque literalmente cada jugador a lo largo de todo el mundo por completo... ...podía estar sincronizado a la misma vez que prácticamente todos los demás jugadores... ...y ver el mismo evento online todos en conjunto. Y es que teniendo en cuenta que literalmente quedan solo 17 días... ...para el inicio de la temporada número 2 de este capítulo 2... Eso lógicamente le da a Epic Games muy poco tiempo para planificar qué es lo que van a meter de evento en vivo al final de esta temporada. Y es que parece que en las temporadas anteriores normalmente veíamos acerca de una semana anteriormente al evento de qué iba a tratar dicho evento y cuál probablemente iba a ser el final. Pero... Eso es a lo que estamos acostumbrados. ¿Será eso realmente lo que Epic Games busque también en este capítulo 2 del juego? Estamos también acostumbrados a ver una cuenta atrás regresiva para que todo el mundo esté atento de dicho evento y podamos verlos todos en conjunto. Y es que parece ser que en estos momentos no hay nada acerca del de nuevo evento que va a estar sucediendo dentro del juego de Fortnite para esta temporada número 1 del juego. Dentro de los archivos del juego todavía no existe dicho evento. Y es que desde la última actualización, 11.40 que metieron dentro del juego de Fortnite, la cual sí que trajo algunas novedades al juego, pero no trajo nada acerca del gran evento final que todos estamos esperando para esta temporada. Y es que si queréis saber acerca de las skins que también se han filtrado, acerca de las skins que vayan a estar llegando muy pronto al juego, tranquilos porque también os traigo información acerca de eso. ...y es que como bien sabéis, las skins también se suelen filtrar en los archivos del juego... ...de manera que algunos filtradores consiguen sacar las imágenes... ...y podemos verlas directamente nosotros. Así que chicos, preparaos porque os voy a enseñar cuál es la nueva skin preparada... ...para la colaboración probablemente entre Fortnite y Samsung. Como bien sabéis, siempre han estado sacando una nueva skin dentro de la tienda... Cuando Samsung quería sacar un nuevo móvil, lo hacía en colaboración con Fortnite, así ambas empresas salían ganando. Y es que en esta ocasión tenemos la skin de Iris, una de las skins también más chulas que vamos a ver probablemente durante lo largo de esta temporada ya que, muy probablemente, esta skin salga para la temporada número 2 del juego. Será una skin que se volverá exclusiva y solo se podrá conseguir si compras el teléfono en una tienda de Samsung o en cualquier comercio donde la vendan. Y es que chicos, si Fortnite nos tiene algo preparado, muy pronto saldrá todo a la luz y en este canal vais a tener toda la información. Así que chicos, recordad activar la campanita del canal para no perderos ningún vídeo y lógicamente si todavía no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Chicos, muy probablemente haremos sorteo de 10 pases de batalla para este nuevo evento, para esta nueva temporada. Así que chicos, no os perdáis los próximos vídeos porque ahí estaremos hablando acerca de todo lo nuevo que vaya a estar llegando. Me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y...